Con esta, con esta decisión, con esta medida, el gobierno logra un objetivo muy importante, que es ponerle tope al precio del gas y con ello abaratar el recibo de la luz a todos, a todos los españoles, a todas las españolas, a las familias, a los hogares, a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, y de forma muy relevante también a la industria. Hemos dado un verde y por eso, ¿eh? a la vicepresidenta al Real Decreto Ley por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Va directamente dirigido a esa rebaja significativa de los costes de la energía para las familias y las empresas porque eso se traduce al final en una tranquilidad en el ámbito económico que nos da certidumbre y seguridad en un contexto que lamentablemente está condicionado por la guerra de Putin en Ucrania. Hola, buenas tardes, soy... No, si estoy de... ¿En qué te puedo ayudar? Hola, eh, buenas tardes, soy... Llamo por la mi madre, que la tengo aquí al lado, tengo su factura adelante. Y resulta que, bueno, hemos virado un concepto nuevo que ha salido, que es el mecanismo de ajuste, el Real Decreto 10-2022. La factura de la luz sube a bastante, unos 20 euros. Mm. Entonces, sí, claro... Si me podrías vale, explicar. Eh, sí, te lo, te lo explico, no hay ningún tipo de problema. Eh, eh, esto es un impuesto gubernamental, ¿de acuerdo? Eh, justamente salió en el mes de julio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este, este nuevo impuesto y es básicamente a por, porque eh, se está generando actualmente la electricidad mediante la energía del gas. Eh, el gobierno decidió que para no incrementar más el precio del gas, ¿de acuerdo? Sí. Se aplicará un impuesto en la electricidad, ¿de acuerdo? Uh -huh. este, este impuesto... Eh, se contabiliza a partir de las facturas posteriores al 10 de junio, ¿de acuerdo? Sí. En este caso, en esta última factura va del 13 de junio al 12 de julio, sí. ¿de acuerdo? Entonces ya entraría en vigor y eh, sube esos casi 20 euros, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Por el hecho de que es de carácter retroactivo desde el mes de abril. ¿De acuerdo? Se tiene, en, se tiene en cuenta lo que sería el consumo, ¿de acuerdo? Uh -huh. ¿de acuerdo? De carácter retractivo desde el mes de abril. Entonces, este impuesto, en la primera factura, mayormente suele ser más elevado, como te digo, porque al fin y al cabo se contabiliza de forma retractiva. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, de cara a la siguiente factura, lo más probable es que obviamente el consumo no será no será semejante y por lo tanto el impuesto se reduzca. Ya, pero ¿esto lo tiene que pagar el consumidor o lo tiene que pagar la eléctrica? Lo tiene que pagar el consumidor. O sea, lo estamos pagando todos, básicamente, básicamente Blanca. Uh -huh. Ya, ya. ¿Vale? Para, para todos aquellos contratos de acuerdo, que se hayan hecho algún tipo de modificación a partir del 26 de abril mm. de acuerdo, ya sea cambios de potencia cambios de tarifa, cambios de contrato vale, eh, renovaciones etcétera. Sí. Sí. me has dicho a partir de abril aquellos que hayan sí. hecho alguna modificación en el contrato sí, a partir del 26 de abril a sí. partir del 26 de abril, ¿tú has hecho alguna modificación? Pasado, pues, lo dicho para el... ah, te, te lo pongo pues le voy a poner con ella, ¿vale? sí, claro, por supuesto muchas gracias, es sí, mi amable gracias o sea, estaban esperando que modificara el contrato con ustedes el 4 de julio para meterme este cargo. Si no lo hubiera hecho, me lo podía haber dicho la señorita que me contrató la nueva tarifa con ustedes, que estaba con ustedes. Ah, vale, que le, le, contrató, le contrató esta nueva tarifa, la tarifa por uso luz, ¿cierto? Sí, ah, claro, claro. Pero no me dijo eso, ¿vale? Me lo podía haber vale. informado. De acuerdo, no le, no le comentó nada al respecto. A no, en este absoluto. Si me dice a mí que me van a dar una clavada de 20, de 20 euros, digo, pues uh -huh. sigo como estoy. Claro, claro, la entiendo. Al fin, y al, cabo, al fin y al cabo, Ana, permítame que le diga, de acuerdo, que más tarde o más temprano, de acuerdo... Estaríamos estaríamos pagando este impuesto. Porque al fin y al cabo, eh, como le estaba comentando a su hija, se tiene en cuenta para a partir de, de cualquier modificación del mes de abril, ¿de acuerdo? Y se tiene en cuenta de carácter retractivo. Es decir, que cuanto mayor sea el tiempo en el cual no se refleje de, eh, ese impuesto, piense que el impuesto sería en primera factura sería más elevado. Porque como le comentaba, se, se está generando de forma retractiva. Oh. Pero no de acuerdo pagar los mayoristas. ¿Qué narices hacen? Esto esto, esto esto al fin y al cabo es una decisión del gobierno, eh, sí, claro 106. nosotros al fin y al cabo no podemos hacer absolutamente nada porque lo estamos pagando absolutamente todos los consumidores de, de electricidad. Pero ¿De eso no lo han Venga. hecho publicidad, ¿verdad que no lo han hecho publicidad? Eh, diría que ya ha salido en noticias este... Sí, este pero nuevo... te lo dicen así, no sé qué, la gente no nos enteramos, porque yo le he oído la bueno, noticia claro. de, no, de mayoristas, eh, pues lo pagan los mayoristas, no los minoristas. Eh, no, lo utiliza, esto, esto es un impuesto para, para todo el mundo entonces al fin y al cabo se viene reflejado en su caso, de acuerdo, en el caso de no haber realizado esa modificación de contrato Ana, si no hubiera hecho ningún otro ningún otro tipo de modificación piense que a usted el contrato se le renueva el 15 de